Ohio son muy pocas veces las que se ve llover como, como el día de hoy, hoy sábado una hermosa tarde y es, es, es bonito ver cómo llueve, es bonito ver la naturaleza y por supuesto da muchas ganas de compartir este hermoso video con todos ustedes. Miren cómo llueve, me, me encanta la naturaleza, me encanta ver llover. Realmente en México siempre son las lluvias muy, muy fuertes, pero aquí llueve muy poquito. Y el día de hoy estamos apreciando la belleza y naturaleza de ver llover. ya tengo los pies mojados pero vale la pena miren qué padrísimo está lloviendo qué hermoso gracias gracias por por esta agüita papá dios gracias por la naturaleza qué rico después de un calor tan fuerte una hermosa lluvia es momento de compartir esta hermosa reflexión la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. Así es que aprendamos a bailar bajo la lluvia. Qué hermosa reflexión. Qué hermoso es ver llover. Que nos estemos mojando Se dan cuenta De momento Se viene una tormenta Pero tormenta Y de momento Pues se quita y a hice un poquito para atrás porque me estoy mojando. Estoy tratando de no mojarme porque como siempre grabo con mi celular. Entonces estoy tratando de protegerlo. Miren el pasto, qué hermoso. ¡Wow, qué bonito, qué bonito! De verdad, créanmelo, vale la pena estar aquí en la puerta, estar grabando, sentir el agua. Ya tengo todos los pies mojados, pero no importa, de verdad no importa. Es hermoso, se siente el fresco, se siente la, la, la brisa. Y qué rico, miren, ya paró el agüita. Sí, exactamente, así es aquí llueve, se viene como una tormenta que hasta da miedo. De momento se quita, miren, escuchan el silencio. hermoso atardecer de este hermoso sábado un saludo a la distancia para todos gracias a todos los suscriptores gracias, gracias hola mundo gracias gracias a youtube y gracias a la vida Por supuesto, gracias a Papá Dios que nos permite compartir estos pequeños momentos de grabar lo maravilloso y lo bello que es la naturaleza. El agua está calientita, no se siente pero para nada, fíjense, para nada, nada, no se siente nada frío. Está muy rico. El pasto se ve padrísimo, todo mojado, mojado. Estoy tratando de no moverme mucho, pero estamos aprendiendo a grabar, a editar, todo, porque no... No tenemos mucha experiencia ni mucha práctica, pero todos lo hacemos con el mayor gusto. Muy, muy contentos de estar grabando. Muy felices de poder vivir estos momentos en este bello atardecer de este sábado. Es hermoso. estoy haciendo un acercamiento al video para ver las las gotas apreciarlas más las gotas de, de la lluvia se ve muy bonito empezó de nuevo la lluvia, que padrísimo qué hermosa lluvia miren como hoy en una tarde maravillosa con esta hermosa lluvia. Qué hermoso, hermosísimo. La vida es bella, disfrutémola. La, la vida es una canción, cantemos. La vida es aventura, vivamos. La vida es amor, amemos. ¡Oh, qué maravilloso, qué hermoso, qué bonito! Así es, así es, deseamos igual que ustedes, donde se encuentren, estén pasando un maravilloso sábado una espectacular tarde, disfruten cada momento, cada instante, vale la pena vivir estos hermosos momentos, estos, precisamente estos bellos, bellos momentos. De verdad, de verdad que me da, pero ganas, ganas, muchas ganas de irme ahí al pasto y mojarme. Y como dice la reflexión, aprendamos a bailar bajo la lluvia, qué hermoso, qué hermosa reflexión. Miren, ya está saliendo el solecito. Bueno, qué bonito, qué padrísimo. Miren cómo se ve ya el pasto. Aquí tenemos un arbolito que, que ya tiene tiempo, que, que fíjense, les comparto. Que estamos tratando de, de. Bueno, yo creo que va a ser el día de mañana en la mañana. Estamos tratando de que ya lo vamos a cortar, le vamos a podar que este arbolito se fue chueco entonces aún seguimos en, en verano pero ya pronto no va a tardar mucho verdad vamos a estar en, en, en otoño entonces van a empezar a caer las hojas que se ve un panorama hermoso y entonces vamos a apodar este arbolito chiquito que aparte como les digo se fue de lado lo vamos a podar y lo vamos a tratar de enderezar y, y barrerle aquí esas pequeñas hojitas que están al lado. Pues darle una barridita, una escombrada y vamos a enderezar este arbolito. Es el único arbolito que tengo aquí cerquitas. Pero siento feo cortarlo porque tiene vida. Es un árbol hermosísimo. Pues Los árboles nos dan vida, nos dan aire. Nos, nos acompañan a diario en cada momento pero se fue de lado vamos a tratar de de jalarlo con no sé con un alambre verdad pero vamos a vamos a acomodarlo y bueno aquí miren también les comparto estos árboles grandísimos miren uy ya se paró el agua miren aquí tengo uno, dos, tres, cuatro árboles Pero arbolotes, miren Vamos, vamos, vamos a bajar un poquito el escalón Para tratar de enfocar el árbol A ver si no le cae agua al teléfono Bueno, vamos de la parte de... Desde abajo, vean los troncos Ahí está, uno, dos, tres, cuatro arbolotes Pero miren, aquí el que tengo enfrentito, miren Tiene dos brazos, pero mega grandotes, miren Wow. Que es el que nos da sombra Nos da mucho aire Mira. Está enorme Está enorme pero Está muy bonito Y es el que nos acompaña a diario Dándonos una hermosa sombra aquí cerquitas de nosotros es el que nos protege y que nos da sombra y que nos da aire y todo de todo así es que son cuatro árboles miren aquí en el vídeo se aprecian cuatro árboles pero el que tengo aquí enfrente es de dos brazos miren se dan cuenta dos brazos grandotes o sea es gemelo no sé verdad ustedes que dicen es gemelo o es cuatito Bueno, así es, vamos, a, vamos a, a tratar de apodar este arbolito, miren, este arbolito que tengo aquí. Y miren, ya se paró el agua, ya salió el solecito, miren. Oh, estaba muy emocionada con esta hermosa agua. Entonces vamos a dar por terminado nuestro video esta maravillosa vista del pasto saludos a todos a la distancia eh, gracias por ver todos nuestros vídeos con este que ya voy a subir a, a, a el día de hoy a youtube va a ser el, el vídeo número 37 gracias por siempre y nos vemos en el próximo vídeo Saludos, saludos y muchos saludos y gracias. Y miren qué hermoso. Qué hermoso es ver llover. Y parece que ya terminó. Hay una canción en México que dice, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Ay mamá, me estoy mojando. ¿Qué tal, verdad? Hay que recordar esas bellas canciones. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Gracias, gracias y espero les haya agradado el momento de lluvia. Ya terminó la lluvia. Y gracias por estar conmigo. Gracias por estar con nosotros. Perdón, Ale Loli, Family Vlogs. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Sigamos adelante sin mirar atrás. ¡Gracias! ¡Bye!